reconocer sin duda el, el carácter pionero de la red de Emprendia y del Banco Santander, su apoyo principal. El emprendimiento es considerado como uno de los trampolines para la creación de empleo y para la transformación de la economía en economía del conocimiento. El ámbito universitario continúa siendo el protagonista más importante en la creación de spin-off de base tecnológica, una de las palancas del tránsito en la economía del conocimiento. No es exagerado afirmar que el presente de la universidad adelanta cuál será el futuro de la sociedad. Debo felicitar en nombre del banco también a, a sus promotores por esta iniciativa que constituye un excelente ejemplo de colaboración entre administración, universidad y empresa. Pero es que eso tiene un truco, y tiene el truco, eh, lógicamente, pues de tener detrás a Santander que no solo no ha aflojado en estos años, sino que bien al contrario ha intensificado su colaboración. Para mí como presidente de Red Emprendia, pues eh, ha sido una enorme satisfacción poder participar en él pero sobre todo tengo que agradecer la confianza de los socios de los otros dos socios que hubo en este programa y que depositaron en definitiva también en Redemprendia. La Universidad recogió ese reto de promover esa cultura emprendedora, de favorecer las acciones de transferencia de implicarse con el entorno productivo y de tratar de hacer más eficaz esas, esos canales de transferencia. Es una de las líneas prioritarias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, fomentar el espíritu emprendedor en todos los niveles de la educación. Y en el caso de los investigadores, resulta especialmente importante. Existe el espíritu emprendedor, pero necesitamos un aumento de la sensibilidad de las administraciones públicas, de los sectores privados, de las universidades, de las entidades financieras, de todo el conjunto de la sociedad, para que aporten formación y recursos y sean una fuente permanente de estímulos que nos hagan creer que es posible una cultura emprendedora como fuente de empleo y de actividad sostenible. De las universidades todavía tenemos que avanzar mucho en ese camino de facilitar la transferencia del conocimiento, bien sea creando empresas de base tecnológica, bien sea por cualquiera de los otros mecanismos que hemos venido utilizando a lo largo del tiempo. Este tema del emprendimiento, alguien ha dicho antes que estaba como de moda, es decir, está de moda, pero es una buena moda. Este cambio de mentalidad incluye un nuevo, una nueva proyección y yo creo que es positiva y además es lo que es motor, motor de, de los países. Muchas gracias, de verdad, y espero que los que estáis en, en esto pues, tengáis éxito, de verdad, porque en ello nos va la, nos va la vida a todos. Gracias.